Continuando con el módulo de cicloconvertidores, convertidores, hablemos de los aspectos generales del proceso de cicloconversión entonces los convertidores ACAC permiten controlar la magnitud de la tensión de alterna aplicada sobre la carga, pero no su frecuencia que se mantiene fija a la frecuencia industrial de la realimentación, esto lo veíamos en un módulo pasado, podemos tener control de fase, control integral o control por etapas en este caso vamos a ver un ciclo, una conversión a C, a C que me permita variar no solo la magnitud sino también la frecuencia de la onda resultante entonces en los procesos de conversión AC a C donde se requiere variar la magnitud y la frecuencia de la tensión suministrada a la carga se utilizan los convertidores back to back o cascada y los ciclo convertidores en el convertidor back to back que es el que vemos en la figura se realizan dos procesos de conversión de energía el primero a través de un rectificador donde vamos a pasar de alterna a continua estabilizamos la tensión continua a través de una barra DC generalmente compuesta por un condensador que me permite disminuir el rizado de la tensión en corriente continua y finalmente esa corriente continua la convertimos en alterna a través de un puente inversor, que me permite a través de modulación controlar la magnitud de la onda generada y a través del control del disparo de las componentes la frecuencia generada. Generalmente este proceso de conversión se utiliza para baja potencia y media potencia. El convertir de AC a DC puede ser controlado o no, es decir, el rectificador puede ser de diodos, o puede ser de tiristores, o puede ser activo, en cuyo caso me va a permitir traspasar energía de nuevo al sistema alterna, o simplemente la energía fluirá de alterna a continuo. En las aplicaciones modernas, este convertidor puede ser rectificado, un rectificador activo, a fin de disminuir su impacto sobre el sistema de alimentación y controlar el factor de potencia consumido, generalmente factor de potencia unitario. Por otra parte, la conversión de DC a AC puede ser monofásica o trifásica, dependiendo del tipo de carga alimentada, y su control puede incluir modulación unipolar o bipolar, dependiendo de los requerimientos de la carga y el nivel de aislamiento de la misma, porque recordemos que la modulación unipolar es menos exigente desde el punto de vista del aislamiento que la modulación bipolar. Entonces los ciclos convertidores por su parte realizan el proceso de conversión de energía de AC a AC desde una fuente de corriente fija, terna, obteniendo tensión y frecuencia variable. La frecuencia de la tensión de salida es una fracción de la frecuencia de la onda de entrada. Es decir, mi onda de salida va a tener una frecuencia de salida que va a ser una fracción de la frecuencia de la fuente de alimentación. Los psicoconvertidores se utilizan especialmente en aplicaciones de muy alta potencia, con accionamientos de baja velocidad y alta potencia, como los motores de corriente alterna, normalmente de más de 100 kilovatios. Como dispositivos semiconductores para generar el convertidor así hace el cicloconvertidor se emplean tiristores. En especial para las aplicaciones de alta potencia, por los rangos que manejan. Los tiristores conmutan de manera natural, por lo que no se requieren circuitos adicionales de apagado. Los cicloconvertidores pueden emplearse también en aplicaciones de baja potencia, donde los interruptores electrónicos se implementan con dispositivos semiconductores de menor especificación de tensión y corriente que los tiristores como pueden ser los transistores. O sea, nosotros podemos utilizar la misma topología de un ciclo convertidor de tiristores y reemplazar los tiristores por transistores. Eso me va a permitir un mejor performance de la onda de salida puesto que puedo conmutar a mayor frecuencia siempre y cuando maneje el nivel de pérdidas que ocasionan el calor y este debe ser disipado por los medios refrigerantes del puente convertidor. Entonces, en este video, hemos visto los principios básicos de la conversión AC-AC. Recordamos los cicloconvertidores que hemos venido estudiando, que son la aplicación del rectificador y del inversor, unidos a través de una barra de continua, lo cual se utiliza para la cicloconversión a niveles de baja y media potencia. Y empezamos a introducir la idea de un cicloconvertidor a través de la utilización de semiconductores como los tiristores que me van a permitir realizar el proceso de conversión ac a C a altos niveles de potencia. Entonces los invito a continuar con el siguiente video donde veremos el principio de funcionamiento del ciclo convertidor. Gracias por su atención.